Hola, buenas noches. Iniciamos la retransmisión de la primera ronda de, de la Fanny Cup de la primera de 2020, en este caso con los VTCR de 2018-2019 y, y en el circuito de SEPAN. Saludamos a, a nuestros compañeros en cabina. Modes, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, aquí vamos. Roberto. Bueno, Roberto creo que ahora está indispuesto por lo que veo. Eh, um, bueno, pues, pues, nada. Como decía, primera primera ronda de, de esta Fanicap va a ser un poco más larga de la habitual. Normalmente eran cuatro rondas eh, eh, mensual. Y en este caso van a ser seis rondas, con lo cual no, llegará hasta hasta mediados de, de febrero. Y en principio muy muy buena eh, audiencia, vamos a decir. Eh, eh, hay escritos Casi el máximo creo que eran 30 o 31 pilotos y ahora mismo tenemos presentes eh, 28. O sea, que, que bastante éxito de, de convocatoria. Fantástica parrilla. Sí, sí, además tenemos pilotos muy rápidos y algunos habituales, eh, como por ejemplo tenemos a Manuel Alves, Orlando Telleiro, también tenemos a Alejandro Lía reina también es un clásico, Luis Peixoto, también un, un piloto clásico nuestro campeonato es muy rápido. Y bueno, algún viejo conocido que, que estaba un poco desconectado, que últimamente ha aparecido, que es eh, Sena Cecotto. Cuando yo entré a, en RRS, él corría siempre, luego ya desapareció, pero bueno, ha vuelto, mucho de por aquí. Y bueno, eh, pues nada, como siempre de, de múltiples nacionalidades, como los argentinos, un, un serbio, inglés, portugués, italianos, de todos lados, portugueses, también, bueno, de todos lados. Así que nada, un poco... Explicar cómo va la, la Fanny. Eh, si recuerdas, pues son dos mangas. Una... Son dos mangas, correcto. Eh, es que yo ¿Qué oigo, qué? oigo mucho el ruido de pista. Si... Oh, vale, bajamos un... un poquito. Una barbaridad. A ver qué tal si ahora. Yo ahora no oigo la. O sea, no oigo absolutamente nada de pista. Vale, voy subiendo un poquito a poco. A ver si ahora se escucha algo más, algo mejor. A ver, Por el canal de YouTube ahora tampoco se escucha prácticamente nada. Sí. Es que sube un pelín más. ¿eh? Vale, vamos a... A darle un poquito más de, de volumen a, a la audio de, de los coches a ver si mejor de tomas es que, que creo que esta vista vamos a ya será bastante más no una vista interior de cockpit pues bueno si sí, la manica mangas, en este caso de 20 mil creo plazas platas de la segunda manga son el orden inverso a, a cómo ha acabado la primera manga y si buscamos eso, no orden de la que otros no hay delante, no la que luchar, pues muchas pues, exposiciones y hablas como de todo de la gente, ¿no? que sí. sí, la verdad. que Es un formato corto. Eh, sí, sí, sí. Eh, es un poco de prisa. Bueno, sí, es un poco de sprint el tema la la de la partida invertida de dominación va a ser muy pues, interactivo interesante ¿no? ser si un claro dominador por pues la segunda manga se lo va a tener que que trabajar no va a tener que quedar que el 100% pues para para seguir dominando y porque partiría desde desde esa décima y también pues da mucho más espectáculo si te beneficias como espectador no te da más todavía cuenta de que a adelantar es Sí, sí, sí. Lo interesante es que este ya nosotros es un formato clásico que, que, que, que, bueno, que con estas características a la gente le, le gusta y repite y es un formato que mantenemos ya durante todo, todo el año. Y que vamos, se augura larga vida porque como decíamos al principio, hay un, un éxito de convocatoria, de, de, de, de, de, de. de parrilla, por desgracia, es una pena, pero bueno, Dejar pilotos siempre en reserva, pero bueno, ya siempre hay posibilidad de, de, de, de esas bajas de última hora, como hoy ha pasado, por ejemplo, que ha, que ha comunicado su, su una asistencia y ha, ya ha podido entrar en reserva. O sea que va a haber oportunidades para los pilotos reservas de, de, de ir entrando a lo largo, de, a lo largo del campeonato. O sea que no se preocupen que el campeonato es largo, que son seis carreras y que seguramente no es pero bueno siempre vaya bien o sea sí, que siempre, sí, con sí, sí, sí sí casi casi puedes decir que vamos a correr todas las carreras ¿eh? sí. bueno lo que estamos viendo ya es que ya se están marcando los primeros tiempos vale eh, estamos viendo que ahora mismo la pole la tiene el top un to británico muy rápido y ahora mismo está en 214-0 eh, lo que he visto eh, un poco consultando los y tal, que, bueno, el el récord más o menos un líder anda por andar por 2-12 bajo. Con lo cual un 2-14 bueno todavía seguramente estamos Ahí, y joder, bye, no. bye. Sí. Okay. Lo que sí que veo es mucha igualdad entre los seis primeros están en, en todo 14. Y bueno, sí, la verdad que, es que eso, también hay 216, pero estas primeras seis plazas están. A Vamos a ver, bonitas, bonitas batallas porque los tiempos son... Sí, yo creo que, que realmente me que va a estar muy apretada esas esa es primeras líneas de parrilla. Y bueno, de tomos, te digo que 2.14 se mantiene me, me un pelín alto y yo me imagino que bueno, están tomando contacto con la pista, primeras vueltas y aún quedan 9 minutos y se esto va, va a bajar bastante los tiempos y va a poder sí se nota bastante entonces que el coche cae de rendimiento. Si sí, sí. consultamos un poco ¿no? la, la, la información de, del evento, podemos ver que, que estando una temperatura de 20 grados en aire y, eh, de, de tal y, y 29 en pista. ¿no? Y, en principio da, da tiempo seco. Entonces, bueno, pues sí, eh, entiendo que eso bien tiene grados grado para evolucionar, evolucionar. y no solo durante la cualicia, durante... Nuestra no carrera, ahora con la progresión de tiempo que tiene, pues va a hacer que, que efectivamente eso es que va a afectar mucho al ritmo Yo siempre lo he notado mucho: el cambio de sesiones entre mañana, tarde, mediodía, atardecer o anochecer. Siempre he sido muy sensible, lo ¿no? que realmente creo que se nota bastante, tanto como también en todas Alberto, yo estoy sin imagen. Se ha, se ha detenido la transmisión. Y no veo. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar otra vez. Vale. Yo vale, no sé, ya lo veo por YouTube. Vale, vuelto a relanzar el la, la, la transmisión. A ver qué tal. Es que, es que según que miras, pues sí que se congela la imagen que está. ¿Cómo no sé. me, me comentan que, que se te escucha un pelín bajito. Se me escucha un pelín bajito. se sí, tiene subir un poquito. El, el no por lo demás, parece ser que estamos más o menos con eso. Nos comenta el compañero que supuesta. Pues, pues nada, el, ahora mismo eh, vemos que ya están bajando de entre 0 y 14, ya están en, en Manuel López, también un piloto muy rápido, están en 2, 13, 4. Y bueno, aunque haya sido muy sí, impresionante. Y al final, creo eh, que se puede empantar en 2, 11. La líder Boa de los pilotos inscritos, Orlando Teleiro, tenía un 2, 12, 8. O sea, todavía puede rascarse ahí así que estamos viendo bueno aquí vemos efectivamente la, la, la clasificación 27 pilotos euros, pero, el, pues sí, sí, no salen todos hay, hay 29, lo que, pasa que hay 29 los pasajeros pilotos que todavía no han salido a dar vuelta que son Pablo Chaconi y el portugués eh, Luis Sousa uh -huh. pero bueno efectivamente vemos un... yo espero que ahora esto se anime un poquito pero, pero tranquila la parrilla es es muy bueno, ¿no? Sí, sin sí, duda los portugueses que se inscriben eh, siempre, siempre son competitivos y dan, dan, dan, dan guerra. Pero bueno, estamos viendo ahí eso, a, a ese grupo de esos tres cuatro primeros que tú decías, lo Que veo muy que... atrás. ¿Sí? Perdona, que veo atrás es a Luis peixoto Debe ir bastante rápido y está siete segundos de la cabeza. Es demasiado para. Sí, yo creo que habrá tenido habrá hecho una vuelta inicial. Ha salido muy bien, pero bueno, aún aún queda para dar un par de vueltas. Estamos justo en el límite, son la vuelta en 2.14, 2.15. Quedan 4.30, por lo menos, con lo cual eh, ya, ya empezamos a entrar en, la, en los últimos minutos complicados. Así que Luis se tendrá que poner por la pila. Sí, sí, prácticamente los coches que no salen de boxes ya, ya no salen. Sí, sí, como te decía, hay, hay dos pilotos que todavía no han salido este está Sousa y Pablo Chacón, que, que bueno, ahí, ahí que no, sin salir, pues eso pues seguramente, no. Pues, pues, no sé... Gustarán de salir los últimos. <risa> <risa> Entonces, pero bueno, lo, lo que te decía que me curioso es eso, que, que del segundo al, al, al tercero, cuarto, quinto, eh, no han bajado tiempos en los últimos cinco minutos, son pilotos muy competitivos, pero ahí tiene Manuel Albert, o la los gustó. Y me sorprende un poco, yo no sé si si es que se están guardando más para un minuto. Me ha vuelto. esperaba guerra sí, ya. Sí, <risa> es Sí, sí, sí. Bueno, Manuel López ha bajado ya de... Ya atacado un poquito, ya ha bajado de 2.14, está en ese 2.13 y 9. Pero que bueno, Manuel López sigue, sigue medio segundo, con lo cual parece que tiene esa pobre... Debe, debe pasar algo, debe estar la pista complicada por lo que sea porque sí que están lejos de esos tiempos que comentaba. Claro, de, sí, sí, hablando, no Orlando que marcó 2-12-8, aquí están 2-14-0. No está en su, su, su brindo quizás, ¿no? Lo que sí si mm. vemos es que de Manuel López, que bueno, el líder con ese minuto segundo, viene marcando eh, los dos sectores iniciales en morado. Oh, ha tenido, ha, tenido, ha tenido un problema. Exactamente, le, le he por iba, iba marcando vuelta rápida en todos los sectores y, y al final se les ha estropeado la vuelta. Y bueno, pues aquí tenemos también al Senar Chicot que viene bajando su tiempo. Ya vemos que en el sector 2 baja dos segundos, con lo cual quiero decir que las vueltas anteriores pues no, no habían sido muy, muy finas. Vamos a ver pilotos, vamos a enfocar al Manuel Alves. Pues más o menos viene, ha perdido media décima en el primer sector, y ha recuperado algo en la segunda, pero no parece que esté en condiciones de sacar ese medio segundo. En el último sector, velocidad. Vamos a ver con qué tiempo pasa por meta. marca se si puede mejorar pues eh, se ha acercado mucho a manuel lópez ahora este se ha quedado a algo menos de dos décimas pero vamos su fuerza ha sido por desgracia insuficiente no, no, no ha conseguido rascar todo lo que necesitaba vamos a ver orlando Telleiro que también estará estará en creo, sí, creo que da un minuto si le da tiempo a llegar pero bueno ha perdido ocho décimas en el con lo cual eh, veo, veo bastante complicado mejorar la posición. Aquí tenemos a con un gesto. Vamos a ver, que bueno sigue manteniendo su 214 inicial. No, no ha mejorado la no, sesión. Nada, parece ser que sí, sí, sí. Sí. Y nada quedan muy pocos pilotos ahora mismo dando vuelta. Y bueno pues nada, terminamos la, la sesión, efectivamente Manuel López ha mantenido con ese 2-13-4 la, la, la pole, seguido de Manuel Alves, a dos décimas y el, también su compatriota un Lilo, a cinco décimas, un británico a seis y ya Antonio Enrique, Perdona Enrique, ¿Cómo? es que se ve mal la, la retransmisión. Se ve como guiada no, no, no, no, tranquilo, sí, os agradeces, os agradece. Está bien, tanto. Vamos a ver. Vemos que puede. Está pasando. Vamos a.. Al final han sido tres pilotos que han llegado al 2.13. O sea, 2 y ya no acaba de casar pero bueno eh, tres timbazo, dos dos portugueses arriba vamos a ver si podemos resolver los problemas técnicos porque sí que efectivamente se ve, se ve muy lagueada la, la, la transmisión, bueno, estamos en warm-up vamos a ver si podemos eh, un poco recuperar La señal. ¿Estamos offline? Sí. Ahora mismo estoy intentando emitir de nuevo. Se ha, se ha cortado. Ya soy 100% operativo. Vale. Bueno, estamos emitiendo de nuevo. Vamos a ver si. Si conseguimos recuperar la señal. Vale, parece, parece que ahora mismo ya eh, se, ve con, eh, se, se ve con normalidad. Sentimos, compañeros, las la molestias técnicas que, que hemos sufrido, pero bueno, vamos a ver si... si bueno, Seguramente ha sido Fran Machuca, que como está enfermo, pobrecito, sí. pues está, está dejándonos. <risa> eh, de aquí a nuestro líder espiritual. Mucha, sí. Mucho ánimo, Fran. Mucha, mucho, mucho descanso. Big <risa> no ah, para. <risa> <No fumes. risa> No, cuando estés sano. Ahora no. Bueno, eh, pues nada. Eh, ¿Y no con está... cuando puro al aire? <ríe> eso ya, eh, eso ya, si le dejan, que, que, quién somos nosotros. Bueno, eh, termina el warm Map porque estamos viendo, vamos, eh, bueno, pues parece que, que vamos a estar en condiciones de, de, de retransmitir la, la la carrera. Y bueno, creo que Eh, ¿cómo, la... Está de ¿Sí? ¿Cómo, cómo es el apellido del del, del, del piloto de la Pole? Eh, Manuel López, creo ¿no es que era. Ah, no es que salía aquí uno que es Nenad y ah, súper complicado el resto. Zizievich. Sí, creo que es serbio. ¿Sí? sí. Tendrán que eh, enseñar, <risa> tendrán que enseñar cómo se pronuncian sus apellidos. ¿no? Bueno, pues nada, vamos, vemos que empezamos ya la, más, la, ¿no? la, la, la carrera y vamos a, adelante. Bueno, compañeros, a ver qué tal se nos da esta carrera. Y bueno, pues, para la salida limpia de momento, Haremos la, la frenada y el de esta recta. Sí. Ya lo que estamos viendo es que parece ser que Manuel Alves y, y Obrando Tillier han tomado la cabeza. Eh, Y bueno, pues sí, efectivamente una, una salida bastante limpia. están solo en pista 28, aquí ha esos dos pilotos eh, que no han salido a... que no pueden tener un problema técnico. Sí, pero bueno, eh, una parrilla de 28 pilotos y bueno, vamos a dejar que se vayan posicionando y, y vayan a hueco. Y vamos a ver, la primera vuelta ya parece que que Manuel López bueno pues eh, ha tomado el mando y ya está más de 5 segundos de Orlando eh, de Orlando viene este, este nombre que le gusta tanto a Roberto la, Dishakir, la <risa> <risa> el curso de corata acelerado eh, y bueno quinto le sigue el Luc gusto y a dos segundos de, de Luc hay otro Sí, sí el Otro nombre raro. ahora... No, <ríe> disculpa, no, <ríe> Apoli, no, queremos... mi logrador, no, no... Milo, Milo, Y bueno, pues lo que, lo que estoy echando de menos es a Alejandro Díaz Reina Que creo que esa es... Eh, ahora tiene un problema Pero no lo veo... Ah, bueno, sí, sí, sí, sí, sí disculpad Así ah, que está justo el 18 Estás corriendo ahora Sí, sí, sí, sí Ya, sí. ya tenemos el del 18 Lo que sí que parece que Honda y... Y... De... Seat, la marca está de Seattle ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ah, Cupra, Cupra. Sí que dominan eh, las primeras cinco plazas. Ahí se ha comentado que me han hecho verlo más arriba, supertío. supongo que dependerá de, de, de, de los circuitos que dominan más. Este, por lo visto, parece que es un poquito más sí. el estilo de onda y Cupra. Bueno, aquí vemos que por la parte delantera está todo bastante bastante claro. O sea, se, se ha estirado bastante la, la parrilla. Tenemos allá. Manuel López hablando dos segundos, otros tres segundos hasta Sergio Nunes. Nuestro amigo Vladisevich lo he hecho medio bien. Otro segundo, medio segundo lo que gustó. Ahí está más o menos aclarado donde sí vemos que hay batalla. Es por la, la, la parte de atrás, ¿no? de la posición del, del 19 al 20. Vemos esta serpiente. Aquí vemos a también a power de del equipo 80 de reina bueno tenemos que que ha perdido plazas ahora nos... Andrés algo le ha pasado Andrés que ha perdido tres plazas ahora sí bueno es que es un grupo no sé, son dai bass que son los seis coches muy apretados y claro porque que no despiste de las posiciones la sensación está muy muy muy buena no siempre es en la parte delantera puede estar la emoción para nada los campeonatos formando un minicampeonato de momento y igual hay unas cabezas pues, muy aliens y muy destacadas es divertir, eh, igual, es luchando cabeza, que, que, que no sé ¿no? es, es, mi lucha habitual ¿no? y, y de la que no, no, para nada me avergüenzo y no te voy a decir que estoy orgulloso, pero, es que no, no, pero nada porque también me lo paso, me lo paso bien ahí, luchando con un ¿no? como Marcelo, que ¿No estamos siempre ahí, otros que nosotros un nivel similar, igual pues luchas por el 18, por el 20, ¿no? pero te lo pasas bien, no? Y, y de, de, de, de hecho, si, si os dais cuenta, eh, prácticamente no ha habido golpes, no al principio sí que ha habido uno, un pequeño golpe en la salida, pero está hay cambios de posiciones y se están viendo incidentes por golpes, no, y eso no, que no, está bastante apretado, eh, porque hay, como te dices, hay varios subgrupos bastante no, numerosos y, y no se ven, digamos, eh, malas artes, ¿no? No, no, Eso no, no, es lo no bonito de el, este de esta estaba, He observando ahora que realmente está viendo el monitor el, el de los daños y están todos los coches al 0%. Es decir, no solo es el carcolis en de sino también salidas de pista. Parece ser que estamos viendo, estamos viendo pilotos que, que están contando muy bien la situación. Y, y, y, y, son bastante respetuosos y bueno, hay que, que saber, cómo ¿no? ¿no es eso puede provocar pues, un conflicto de trazada o alguna cosa así, ¿no? que por eso siempre es bueno pues, eh, rodar con gente para, para, para ver cómo, cómo corren, ¿no? pero la verdad es que se ve una carrera, a la cantidad de pilotos que hay, que cuidado que eso es, es una realidad, o sea, cuando más coches hay en una pista eh, hay más incidentes y, y ¿no? si en una carrera pues. pues Pues sí, eh, la verdad que Que me eh, eh, gusta ver eh, esto, que es más en la primera carrera Que quizás gente que no pues en la primera carrera de hecho, Y a mí me fue con mucho impetu Pero parece ser que La gente anxiety. sabe, sabe Esa que, ansia, pues. es ansia inicial Esa ansia inicial En detalle, con rando Teneiros Está acercando bastante a, a La posición, ¿eh? está, bueno, estaba Mira, justamente ahora, por decirlo se había puesto a un segundo y poco y ahora se ve que te cometía algún pequeño error o algo. Y te voy a hacer cuatro segundos, cinco. Oye, por cierto, muy bonito el, el cupra este negro mate, ¿no? Parece. Sí. Bueno, como diría Fran, vamos a poner la, la cámara de helicóptero que para eso pagamos. Aprovecharlo una <risa> Fran, esta vista te la dedico, que sé que te encanta, las, las vistas aéreas de, de Rick Room. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver una, una otra lucha vamos a ver nuestro amigo Alejandro Díaz Reina pues... El único alfa, ¿no? Es ese. Eh, Bueno, Alejandro creo que va a Golf Uy, se acaba de pasar Mucha ha pasado Ah no, Rodenas Sí, no, no digo. Detrás de Ford justamente, bueno, en esta rotonda está eh, Lazzarini, que iba, que lleva el alfa. Vale. Bueno, vemos que ya empiezan a aparecer los primeros lockdown, ya, ya quedan, ya vamos por mitad de carrera y la gente está empezando a apretar. El lockdown para para Jürgen García. Así que seguramente vamos a empezar a ver ya el centro, apretando el acelerador, buscando, buscando el. El adelantar puestos que Nos vamos acercando al final de esta manga en esta primera manga puedes apretar aún más que en la segunda en la segunda quizá quizá no, no lo sé porque no he entrenado este, esta combinación en concreto pero quizá ya los neumáticos sí que empiecen a, a poder dar problemas ¿no? pero en esta manga es, es decir, fuego puro de, de inicio a fin y, y por eso está bonito ver eso que dentro de esa rivalidad y de ese sprint y de que sigue sí a de los coches que están sufriendo pues aún así hay hay mucho respeto en pista y se... sí. sí y lo que es la manga la, la segunda manga es más delicada porque son 10 minutos más en media hora y bueno, recordar que eh, total, el consumo está por dos y el desgaste también por dos o sea que aquí quizás puedan forzar pero la que viene digo va a haber que cuidar neumáticos y Claramente, claramente, porque es eso lo que lleve un diferencial muy cerrado para forzar la tracción. realmente ahí te comes las ruedas y este circuito que como vemos en tracción delantera, pues seguramente mucho rato está. Y problemas y tanto uno por dos es una. Roberto, ya tiramos alguna vez de, de estrategia de qué es mejor, tienes que lo que es mejor si, si rogar más lento y, y no parar o, o, o ir a muerte y parar. ¿no? Esa, esa también es una gracia sí. añadida a las carreras que estamos viviendo. Sí, sí, sí, es un poco también la filosofía de, de, de la FAN y por eso este formato. ¿no? Bueno, estamos viendo ahí un grupito de lucha, más o menos entre la cuarta, quinta, seta, séptima plaza. Están todos ahí muy, muy, muy, apurado, muy juntos. Y... Sí, sí, están viendo los primeros roces. si sí, sí, están sacando los cuchillos ya. Que dijimos... hace ya cariño, sí, sí. Pero aún así, con mucho. Como además veo pasadas constantes, ¿no? Están. Este, Eso, se adelanta bueno. uno al otro. Los dos andaban exactamente iguales. Por detrás también luchan. Oh, no. sí. aquí la vista posterior de. Como cerca de estar de otros, cualquier mínimo fallo, cualquier despiste pues te hace perder la, la posición te y te quedan 7 minutos de mejorar. Va muy cerca ese de vegetito. par de segundos eh, no vale porque ya parece que por delante la cosa está, está un poco en sí, segundo puesto están está bastante está, claros vamos a, vamos a dar un pequeño, un pequeño repaso a la parrilla vamos a ir visitando pilotos bueno pues tenemos líder a Emanuel López destacado ya eh, estas siete vueltas está mirando con claridad a 10 segundos tenemos en p2 a Orlando Teleiro a más de 30 segundos que ya es distancia. Eh, tenemos a, a Nenad Vladislavich <ríe> Antonio Alonso de cuarto que este, se encuentra a unos 9 segundos de, de serbio. Otro serbio, Tusan eh, Milodarovic al que le sigue el Luc Musto. Vale, que con lo que vemos que están ahí, está jugándose las habichuelas. Si sí, están este, en un par este, de, este de los segundito, tres este es el punto que decíamos, no Antonio Alonso Miladorovich y Musto. Poco más alejado ya está el siguiente grupo Meneve Alves con ese con ese Hyundai blanco que bueno parece que, que ha enganchado al grupo delante le sigue el, el ruso artem boboski y bueno pues ahí intentando enganchar vemos con el con el golf a chef performance que bueno se ha quedado un poco descolgado y va a intentar ahí subirse al grupo para tener alguna oportunidad de ganar posiciones. P10 tenemos a Jaime Clavijo ya más despegado. Luis Sousa. P11, P12 para Agustín Santana. Eh, tenemos también a José Antonio García. Después a. Aquí vemos a Alberto Vicente con el Cupra. Alejandro Díaz Reina que le sigue con el, con el golf en P15. El italiano Alberto Lazzarini. Eh, le sigue Carlos ruedas muy de cerca por Carlos Pisotto con el Amarillo. Ya más alejado, a varios segundos, tenemos a Esteban Campos y a Andrés Bauer que le acaba de adelantar. Por cierto, está ahí luchando en este momento. Luego, a continuación, también un poco más alejado a Les Sars con el, el Peyot Joaquín García Muñoz. Francisco Fimia, el ruso Dimitri Moskin, bueno, y a Sergio Alonso que ha debido tener algún problema porque está prácticamente a más de un minuto de, de, de, de, de Moskin, eh, Sena Checoto, y ya cierra la parrilla eh, Sergio Lunes. Bueno, pues nada, este ha sido un poco el repaso, eh, quedan pues eso, cerca de cuatro minutos, las posiciones muy claras, y bueno, eh, no vamos a vender la cómo es la, la piel del oso antes de cazarlo. Uy, vemos ahí a Manuel Alves luchando con Miladorovic. Porque bueno, en la, la Fanny ya nos ha pasado muchas veces que en la última vuelta, la última curva, despiste una salida de una curva. Y, y bueno, que tenía el podio lo pierde o, o lo gana. Así que vamos a estar atentos en cómo se desarrollan estas últimas dos vueltas que sí, sobre todo este grupito del sí. cuarto al séptimo no más o menos o sí. es que aquí hay que aquí, eh... aquí se la van a jugar eh porque llevan toda la carrera guerreando cambiando de sí. posiciones si sí, son del cuarto al octavo efectivamente del al octavo. sí pues, bueno aquí pues el, eh, realmente aquí eh, eh, hay manos no todo este todo este grupito son pilotos no son mancos ¿eh? Y cualquiera de ellos vamos aprovechará el despiste del, del compañero. O sea que tienes que estar todos muy, muy, muy atentos. Sí, pero con esta quedarán dos vueltas escasas. ¿eh? Si sí, tras 20 minutos continuas estando a todo ese grupito, pues eso no a un, un segundo y medio entre todos. Pues la verdad es que todos han rodado muy fino, muy bien y, y muy iguales. sí, sí. Después del podio Están todos pegaditos Y bueno, esto Es el de, de, de, de, de, de, de, de, de igualdad. igualdad De igualdad Además, hay, hay tres marcas ahí metidas Y bueno, pues sí Pues nada, ya entramos En los últimos minutos Vamos a ver A qué está metiendo Voski a manera de ver el coche Vemos ahí la parte del morro. Está muy golpecida. No sé, la cura de esta ¿Dónde está sacando? De hecho, no tiene por delante. Tiene la posición buena onda, sí. pero el Ford va más deprisa en Brooklyn. Sí, además tiene el interior. Le va a hacer ahí. ha tapado perfectamente el hueco Manuel, el perro viejo. Se va, se va a despegar un poquito, de lo 7 décimas. Bueno, vamos a ver también que por detrás eh, hay una lucha por la, la posición 11. Estos tres: este, José Tino García, Alejandro Díaz Reina y Agustín Santana. Bueno, y saltamos de nuevo a la lucha por eso, por ajustar las posiciones inmediatamente posteriores al, al podio. Antonio Alonso y un Justo, el británico. Los dos con onda están ahí a 5 o 6 y vamos a ver porque queda estamos ya en la última vuelta quedan 50 segundos ahí que hay no. un doblado no puede ser digo que puede ser importante justamente ahora el, el doblado sí, nos puede perjudicar quizás si sí, es posible sí. que sea que sea sea bueno. si sí, efectivamente no sea sea volver con estos dos a ver si el, el, el británico la ha recortado tres décimas pero no sé si le va a dar tiempo a recortar esas otras tres que le y bueno, vamos a enfocar al, al líder una victoria clara lo tenemos encarando ya la recta de meta final ha acabado con, con el teleiro muy muy cerca de eh, realmente ¿eh? Sí, ¿no? sí sí sí pues... eh, ha sido ha sido realmente ahí lo tenemos celebrando la Manuel ¿no? López bueno pero ha sido sí al final se, se, se le ha acercado Orlando me imagino que habrá gestionado neumáticos habrá gestionado combustible y ahora levantado el pie eh, Manuel pero vamos, ha sido incontestable. de la, la, la primera vuelta hasta la última. Ha hecho valer, valer su tanto. Y nada, pues el podio lo cierran Orlando Tellero y, y el amigo de Roberto, Nenat Vladic Levich. Y Mira, a ver cómo va a llegar la cuarta posición. La, la cuarta posición, vamos a ver. Sí, bueno, han llegado ya. Y bueno, ahora mismo ya están, están todos ya todos, ya ya han pasado por meta, estamos ya en las últimas posiciones. Y están ya pasando por meta. Y bueno, pues como decía el podio, pues P1 es Manuel López. Segundo el portugués Teleiro y tercero Vladisevich. Seguido Alonso, musto Miladorovich y a Manuel Alves en, en posición 7. Pues nada. Eh, ahora ya sabemos que bueno Alejandro Villarreina que ha terminado décimo. Va a ser. Va a salir ahora. Con la parrilla invertida el primero, he sido Luis Sousa. Que, que recordemos que no había hecho tiempo. Este era modes. Acuérdate que era de lo que decimos que no había salido. Acabado en p ha hecho muy buena. Ha remontado 20 plazas en Está teoría. Y ahora va a tener la oportunidad de salir con la, la inversión de parrilla en P2. O sea muy, muy... Perdonar, el inglés por lo visto ha tenido un, un problema en la última vuelta ¿eh? porque ha pasado de la quinta posición a la 24 si sí, le está marcando 24 no sé si era algún bug de alguna o algún accidente igual en la última vuelta luchando con, sí. bueno, con Adonso es, es, es posible no le ha, no le está marcando no le está marcando daños pero bueno sí sí que es posible bueno ahí tenemos la ah, clasificación no, no. de sí que está está aquí vale, o sea, ¿no? no seguramente al irse a boxes pues lo ha marcado así el juego pero bueno, el, lo que sí vemos ahí, bueno, la vuelta rápida que ha marcado Manuel López en 2.13.8. Estamos comentando antes que, bueno, que, que la líder Board, pues por ejemplo, Orlando había marcado un 2.12, con lo cual ese tiempo se puede, se puede todavía, todavía mejorar. Y nada, pues ahora nada, comentar eso, que ahora viene la, la última manga, partida invertida, saldrán primero eh, Orlando. Ay, de Díaz reina y Luis Sousa una buena oportunidad pues, bueno, para intentar estar ahí delante y a ver qué pesca y, nada, y esta es la manga que toca gestionar esta sí hay que ir un pelín más uh, eso, ser un pelín más cuidadoso incluso eso no poder exprimir tanto muchas veces pues, pues por eso, por el tema de gestión de ruedas o de, o de calentones que, que estos coches también si si los fuerzas muchos, pues uh, eso calientan ruedas y luego pierdes agarre y, y tienes que gestionarlo de alguna manera. Vale. Nos comentan que vuelve a haber un poco de la en la retransmisión. Vamos aprovechando el warm up, vamos un poco a aprovechar para reiniciar el, el juego. Quizás sea un tema de, de recursos de, de mi máquina. Y... Y nada, bueno, comentar que, que la siguiente carrera será en, en Ring, Luego la semana siguiente será Roda América. La ronda 4 será Zolder. La ronda 5 Laguna Seca. Y la última, que va a estar muy interesante, va a ser en mm. esa, esa quiero verla yo. <ríe> esa va, sí, va a estar. Va a estar. Eh... Puede estar muy... Sí, la carrera última que tenga un pelín más de gracia o un pelín más larga o lo que sea, pues siempre está bien, hombre. Vale, vamos a ver si. Bueno, nada, estamos retomando la, la retransmisión. Disculpad los, los problemas técnicos. Vamos a ver si en esta ocasión se quedan resueltos definitivamente. Vamos a ver. A ver si Aprovechamos para recordar Que se está retransmitiendo directo en Youtube Y que tan, toda la información De resultados como de las carreras los campeonatos y demás Está en la nueva web de TraceRoomSpain.com eh, Podréis ya apuntaros A la Inmensa mayoría de campeonatos Que vienen este mes Y siguientes Vale bueno, parece que la retransmisión ha recobrado la normalidad. Y nada, pues como bien decía Roberto, eso, que sepáis que, que, bueno, que, que cuando podáis echarle un ojo, visitar la, la, la nueva web de, de Spain, ¿no? Run Spain, www.rayrunespain.com, que no solamente tenemos resultados, ¿no? hay una base de datos inmensa que ha ido recopilando el maestro Machuca, donde ahí tenéis información de todo tipo, referente a Run Re y al el tema del sim racing, pues desde setups, eh, otras comunidades, eh, bueno, eh, webs para gestionar campeonatos, ligas, eh, eh, los, los típicos adins, no, los, los wet Hood, ¿no? para montar vuestro propio cop kit, ¿no? los complementos que queráis, en fin, visitarla, que soy bienvenidos y, y, bueno, y también uniros a, al Discord ¿eh? en la, la web donde en el y Por cierto, también recordar que hay una sección de donaciones que te dije <risa> <risa> que permite el mantenimiento de, de este de esta web y de todo este tema bueno empezamos con la segunda manga no sí esto bueno aquí algo cuarenta eh... algo, algo pasado bueno no no es la primera vez que un club de del de... de overlay la primera que, que marco un tiempo así, luego uso normalmente. Bueno, pues nada, lo que estamos viendo es que ha empezado, para que perdido la salida, um, claro, ha empezado la, ya la, la, la segunda manga, vemos que el of Performance pues, eh, se, ha, se ha puesto líder, seguido de Boski y Mira Manuel Alves, que, que salía la paralla invertida un poco más atrás pues ya remontado hasta la cuarta posición de López que es el ganador de la anterior pues vemos ahí la posición la posición avena y bueno entendemos que ha podría otra salida muy muy limpia la verdad con la cantidad de pilotos que están corriendo hoy pues sí, también es lo que andamos es muchos pilotos que han corrido mucho Thank you. ningún error nunca. Sí. Vale. Bueno, parece... Pues estoy viendo otra vez la retransmisión. Parece que, tenés, otra vez, parece que Alejandro de Arreina está echando ahí por el top ten? Sí, vamos a ver si tiene más suerte Alejandro, también uno de los, los habituales. Seguro que está haciendo su, su de transmisión del canal de Twitch, aprovechamos para pedir que lo visitéis, el canal y otros simuladores bueno, y el de Modest <risa> también recordar que el compañero Modest tiene su penal directivo donde nos va ¿no? transmitiendo sus carreras un estilo personal que, que aún no mucho. pensamos que el, el jefe Fran es bastante fan <risa> de hecho retransmite DIR2 semanalmente y bastante interesante para los que solo corremos en pista y si sí, sí. gusta el rally también. Sí, la verdad que, sufre, lo, que pasa, sufre. Sí, lo que pasa es que te sufrí yo lo que he visto. Entonces yo ya sufro en, en el circuito, no quiero ni pensar. a. <risa> Cuesta un buen tiempo hasta que lo tienes ya por mano bueno, unas pistas. ¿no? Bueno, una disciplina más de este gran hobby y bienvenido. A pues bueno, Pues nada, aquí vemos que, que, bueno, que Chefo Performance ha caído hasta la tercera posición. Ha tomado el liderazgo. Sousa software. también, ha perdido muchas plazas, que salía primero ¿sí? Y, uh, uh, uh, sí. En, en, en la sí, es, una, es una, hнения, una pena. Pero bueno, también vemos que, fíjate, la, la, la serpiente, ¿no? Están todos todavía bastante próximos unos de, de otros. ¿Aabad? Aunque le está costando remontar es al, al campeón de la primera manga, ¿eh? A López. Sí, eso te iba a decir. Ahí está la, la posición 9, yo esperaba que un poco a estas alturas ¿eh? ¿no? pues, eh, estuviera ya un poco más como tal vez no está adelante. Pero sigue, vamos a ver si es que tiene alguna lucha. Mirad, está peleando con un gusto, también un disgrante, le está haciendo un poco de tapón, ¿eh? no está a lo mejor a hacer perder el tiempo. Debe ser bastante difícil ¿eh? da la sensación adelantar en este circuito porque parece un circuito bastante rápido en general. deterioran igual. Habrán, yo creo que habrá alguna marca que, que perderá el final de carrera. Que, por ejemplo el Civic lo veo que que, que haga un tiempo casi seguro que llegará al final con el mismo tiempo en cambio con, con otra marca otro coche igual. que que deteriora un pelín sí, sí, es bastante posible que, que según evolucione, ¿no? que, que también... Por el caso, efectivamente estamos viendo eso. Se está siguiendo un poco la situación. Eh, grupos de 5 o 6 coches están muy seguiditos, tanto la delantera como la central. Y bueno, cabo. Y, y, la y Aquí Entonces, vemos efectivamente la, fijaros, la serpiente. El juntos. Preciosa. Sí sí sí, sí, sí, sí. Sin que le Ya estamos en, prácticamente en la vuelta. Estamos terminando la vuelta 3. Y aún siguen, siguen ahí, ¿no? Sí, sí, cerca del guardar. Interesante. Sigue... Bueno, parece que sigue ahí luchando con gusto. Sea, está ahí constantemente luchando. Lo debe tener a su derecha. Se le ve por el otro visor. muy cerrada. Vemos que están ahí, bueno, doctor, también he hecho, pero el también con Chefón, están los tres ahí, ahí pegadísimos. El... Vamos, el... el Three White se viene, pero ya... Sí, sí, sí, súper emocionante esa lucha. Sí, sí, son sí. tres, tres rápidos. Y ya digo, es interesante ver que se puede ser rápido el, el estar corriendo a un milímetro y ser efectivamente. Esta es la demostración palmaria de que se puede correr, disfrutar y no, no tener por qué entrar en el incidente. No me, errores puedes cometer, pero, sí, pero vamos. otra cuestión. Sí, sí. Pero vamos están aquí... Con eh, respeto máximo. Están aquí los tres a nada. Eh, eh, las decimas pasándose y apretado ¿no? por detrás. Que se usa con ese jubil blanco. Este tipo? El nombre, el... Uy un accidente, un accidente acaba de ver ahí. Oh, no Primero sí. un rápido ya, no ya, sabes, ya, ya, ya. ¿Sos ¿Sos que ha hace. Pues no lo sé si ha sido Andrés. Bauer o Vicente. Tú eres Andrés Bauer porque parece que ha perdido un poco de distancia. Sí, sí, parece que es André Andrés Bauer, no no es el cuidado. No sí, es posible, una pena. También otro, otro de los habituales perdona que decía se claro. lo de WhatsApp. No, que estaba preguntando que, que que estaban los usuarios en YouTube que bueno que, que, que, bueno, que espero que lo mejor se, vaya, se vean se ya en los diez últimos minutos ¿no? que ahora bueno pues es un poco posicionarse y que lo bueno vendrá a partir del minuto 18. Bueno esta carrera este tipo de carreras un poquito bonito tanto ¿no? pilotos como, como espectadores pues quizás sea sea eso no ver los pues, momentos estos intensos de, de lucha en, casi queda igual si al principio al medio o al final no la, la, la imagen está curada de, de, de frenada, o lo que sea pues, pues, si sí, está viendo otra vez problemas de que vamos a dar una caída de tren. de la parada. Vale, paramos de nuevo la